Obsequio que resultó ser la mochila que quería el año anterior, pero este año creo que es anticuada. Y luego abrí otro obsequio que era un ajedrez y dije, ¿cómo se juega esto? Ah, gracias por ese informe detallado de lo que hiciste en las fiestas, y sí. Pepper al frente. Es que no he terminado, no he dicho del cachorro feo que me dieron. Como ¡Ah! muchos saben, mis padres celebran fiestas diferentes. Mi madre el Hanukkah, mi padre la Navidad, y toda la vida he celebrado a ambas. Pero este año, bueno... Todo comenzó con la obra Celebrando la Diversidad de la señorita Stark. ¿Tal vez pase el resto de las fiestas engañando a Moose con sus monedas de chocolate? <risa> ¿Y ustedes? Yo iré a Hawái a ver a mi papá. Van a ser dos semanas gloriosas de sorfeo, sol y diversión delfinaria. ¡Es fabuloso! Ojalá papá viviera en Hawái. ¿Y tu mamá y Dirk no te extrañarán? Estarán tan ocupados con el negocio de pastelillos que no tendrán tiempo de extrañarme. <risa> Tengan, son descuentos para todos. Oye, Nicky, ¿segura de que no quieres que te dé una canasta de pastelillos? Tienen semilla de limón. No, gracias, Peperán. Como siempre, me abstengo de los obsequios con el fin de celebrar la alegría de Edad. Hay muchos que necesitan ayuda en el mundo. Por el precio de una taza de café, puedes salvar a una familia de dos en el tercer mundo. Sí, y... ¡Muy oh. bien, guarden silencio! ¡Tenemos una obra que poner! Espero que hayan pensado bien qué personaje quieren interpretar. Oh, ¡Yo, yo, yo quiero ser Ramadán! ¡Yo quiero ser Quanza. ¡Yo quiero ser Caronte, el barquero del inframundo que lleva las almas de los muertos a través del río Estigia! ¡Abandonen toda esperanza a aquellos que entran! ¡No! ¡Entonces a Frosty! ¡Yo quiero ser Navidad y Hanukkah! ¡Excelente! Quanza, Ramadán, Frosty y Peperán es Navidad y Hanukkah. Ay, lo siento, Peperán, pero dos fiestas son demasiado para una sola persona. Elige una. Por favor, señorita, nunca están en escena al mismo tiempo. Prometo que no lo arruinaré. Ay, muy bien, si prometes no arruinarlo. ¡Voy a arruinarlo! Algunos menos afortunados que yo podrán usar estos pantalones durante muchos años. Menos afortunados, sí. Nikki, no escarbes en la basura y ayúdame a memorizar mis líneas. ¡No es mi culpa que exigieras tener dos personajes! ¿Por qué no te podías conformar con uno solo? ¿Por qué no podemos tener una obra de invierno como cada año? ¿Por qué la señorita Stark quiso celebrar la diversidad? ¿Por qué mis dos padres decidieron ir a la obra? ¿Por qué todos estos sucesos conspiran para hacer mi vida miserable? Ay, peperán, tus padres habrían entendido que eligieras una fiesta o la otra. Ellos son adultos después de todo. Al trompo, trompo, trompo, al trompo jugaré. Así ya lo hice Y cuando esté seco Al trompo jugaré Trompo, trompo, trompo Elige a tu pareja Tú sí, do no. mm -hmm. Mis líneas deberías tranquilizarte. A tu edad podrías lastimarte algo. Oh, no puedo evitarlo. Adoro las fiestas, los decorados, la comida, la familia. Hola, oh, la familia pepi Sube y limpia tu habitación. Tus abuelos solo llegarán en ocho horas. Papá, feliz Hanukkah para ti también. Ah, uh, uh, bueno. Uh... <risa> no te preocupes. Puedes desearme feliz Hanukkah y feliz Navidad. ¿Tu madre te dijo de nuestros planes navideños? No, no, aún no. Oh, no. Mamá, papá, qué lindos. Llegan ocho horas antes. Ay, ¿qué le vas a hacer? Estábamos aburridos. Pasaremos la noche buena en casa de mi madre, comeremos asado y cantaremos villancicos. ¡Genial! Pepi Linda, tenemos que ir a la tienda. Solo tenemos comida para el gato. ¡Mamá, hablo con papá! Que tu madre les compre lindos vestidos. A tu abuela Pearson le gustan las niñas que usan vestido. Bien, hasta pronto. ¡Ay, debí haberlo sabido! ¡Siempre antes de...! ¡Ay, y mis llaves! ¿Dónde...? ¡Ah, oh, aquí están! Vamos, Linda. algo para la cena del refugio? Claro, Nicky, compraré algo ahora. Mamá, ¿puedo elegir unas tarjetas? Sí, pero rápido, te veré en la esquina Kusher en dos minutos. ¡Maravilloso lo que haces, Nicky! ¡Es fabuloso! Disculpa, nos tenemos mucha prisa. ¿Ah? Háblame para que ensayemos. Ah, sí. Son para el refugio. Ah, claro. ¿Dónde estaban? ¡Tengo hambre! ¡Ya me comí todo el paté! Ay. Hola, ¿qué tal? Traigo una canasta de panes para alegrar tu día. Vestido como duende. Kirk se lastimó. Es una larga historia que involucra al pino. Pero ahora yo entrego las canastas de pastelillos de mamá en lugar de estar en Hawái con papá. Ojalá papá viviera en Hawái. Lidia, aquí tienes. Feliz Hanukkah. ¡Son de Judy Bluthers! Oh, ella es mi mejor clienta. Mmm. ¿Quieres que un anciano mm. se fuera de él? para hacer la cena! ¡Ah, te mueres si tocas esos pastelillos! Eso es asqueroso. Entiendo cuánto querías jugar con los delfines. ¿Jugar con delfines? ¿Ir de puerta en puerta entregando canastas con este frío? ¡Ah, no, qué diferencia hay! ¿Cómo va la obra? Ay, no he tenido tiempo de practicar. Mañana ensayaré mis líneas con Nicky. ¿Quieres ir? Ojalá pudiera, pero tengo que entregar canastas. Una cantidad infinita de canastas. Todas en línea llegarían a Hawái. Hola, candelabro. ¿Dónde están tus flamas? ¿Qué tal, señor copo de nieve? Ay, Mickey, no veo nada. ¿Dónde están tus lámparas? ¿Las doné? ¿Los pobres también necesitan luz? Hola. ¿Puedo pasar? Milo, creí que estabas ocupado entregando canastas. Hola, ¿qué tal? Renuncié. No volveré. Muero por dentro. ¡Una canasta a la vez! Por favor, Milo, no será en serio. Piensa en toda la alegría que entregas con cada canasta. ¿No mm. se tratan de eso las fiestas? ¿De compartir la alegría y la suerte que tenemos en nuestras vidas? Oh, Nikki, unas señoras de la biblioteca Hazelnut vinieron a ver si teníamos libros para su programa Libros para Reclusos. Y les di algunos de los tuyos. Imaginé que no podrías leerlos ya que donaste tus lámparas. Bueno, si fue para caridad, entonces creo que... ¿Qué libros eran? Solo esas viejas novelas de Jane Austen y Emily Bront. Oh, Milo, tu mamá llamó, quiere que vayas a casa. Está bien, los donó para una caridad, ¿cierto? Además, leí esas novelas viejas de Jane Austen y Emily Bront millones de veces. ¡Esa mujer se ha vuelto loca! Comparte la alegría, Nicky! comparte. <susurra> no, ay. ¡Fuera, Camanón! Me encantaría quedarme a escucharlos, pero entre la Navidad, Hanukkah y la obra, ya tengo mucho que hacer. ¡Ah! y denme noticias de Navidad. Espectáculo esta noche. Señor Copo de Nieve, soy un menora. ¡Entras, entras, entras! En dos, uno, ya... ¡Hola, Candelabro! ¿Dónde están tus flamas? ¿Qué tal, señor Copo de Nieve? Soy un Menora. Mis velas aún no se encienden. ¿Pero por qué no? Porque la primera vela se enciende la primera noche de Hanukkah. ¿Podrías cantarme una canción sobre eso? Desde luego, señor copo de nieve. En el día de Navidad, mi amor me regaló un gorrión sobre un lindo peral. En el día de Navidad, mi amor me regaló La un gorrión sobre... ¡La otra canción! ¡La otra canción! ¡Qué impresionante. Es ¡No lo puedo creer! ¿no? No, no. ¡Mi vida es basura pestilente! Pepi, ¿Ah? linda, ¿todo está bien? Oh, estoy bien! ¡Salvo que arruiné la obra! ¡Ay, oh, no te preocupes por ese asunto! ¡Estamos muy orgullosos! Gracias, mamá. Ahora, disculpa, linda. Tengo que ir a atender a tu abuela. Oh. ¿Qué le ocurre? Oh, no, nada. Está hiperventilando. Es todo. Estará bien. Oh. ¿Cómo estás, mamá? Oh, esto se sale de control. Te lo dije, Lidia. Deberías haberla oh. hecho elegir hace oh. tiempo. Elegir. Tenías razón. Pasando Navidad va a tener que darnos una respuesta. Tiene que ser una u otra. ¿Elegir? Acéptalo. Las fiestas enloquecen a todos. Nick y Mai los están matando. Mamá y papá creen que has perdido la cordura. La abuela respira con una bolsa de papel. Tienes que hacer algo. ¿Cómo que? Ya sabes qué hacer. ¿Elegir entre Navidad y Hanukkah? ¡Bravo! Es Hanukkah contra Navidad que gane la mejor fiesta. Esta historia continuará. Papá, ¿qué haces cuando tienes que elegir entre dos cosas que te gustan? Digamos, que quieres un helado y tienes que elegir entre el de malvavisco y el de mantequilla. ¿Cómo elegirías? Bueno, eso sería fácil. Mantequilla. El malvavisco me cierra la garganta. De acuerdo. Entonces, otra cosa. Digamos que tienes que elegir entre Mus y yo. No, eso jamás. No podría elegir entre ustedes. Las quiero a las dos. Muy bien, entonces tienes que elegir entre Moose y Steve el gato. Pepi, no voy a elegir entre Moose y Steve. No imagino una situación en la que tuviera que hacerlo. Oh, ustedes no son de ninguna ayuda. Oye, ¿por qué no me dices lo que te preocupa? Es que tengo que elegir entre dos cosas y no tengo idea de cómo hacerlo. Bueno, a veces cuando tengo que tomar una decisión, hago una lista de los pros y los contras de cada cosa y luego comparo. Funcionó cuando decidí entre las patatas asadas y las que eran de dieta. ¡Una lista! ¿Crees que funcionará? No sé, pero no tengo mucho tiempo. Los escuchaste. Voy a tener que decidir para Navidad. muy pequeño este está curveado este está muy puntiagudo peperán ya no quiero dar un paso más así que si no te importa por favor elige un árbol este es dame el hacha Ah no jovencita yo soy el adulto y yo lo cortaré ay, ay, ay, mi espalda. Dijiste que la grasa era el demonio encarnado para la mujer aquieta. Ah, oh, Pepe! Se supone que estamos celebrando el milagro del aceite. ¿Recuerdas que solo había un poco de aceite consagrado para la luz eterna en el templo? Sí, sí, duró ocho días. Milagrosamente ardió durante ocho días y sus noches sin necesidad de más aceite. Tal vez eso no te parezca importante, pero en esos días no existía una tienda de Smiles en cada esquina. Así que por tradición freímos los alimentos en aceite para celebrar. Una vez al año no hace daño, ¿sí? ¡Bien, latkes recién hechos! Mm, mm, mm. <risa> Mamá, ¿cómo se escribe latkes? ¡Uh! ¡Oh! ¡Aquí están mis ángeles! Oh, ¡Vengan, vengan! ¡La comida ya casi está lista! Navidad, es árbol, cena. ¿Oh? Bueno, hoy que el compuesto no es responsable ecológicamente, es un derivado del petróleo. ¡Oye, oye, oye! ¡Eso puso la comida en la mesa! Creo que la propuesta 509 es lo mejor que puede pasar. ¡Tonterías! ¡Es el camino a la anarquía! Cuando el clima no es bueno, mi cadera rechina, como los resortes de mi viejo colchón. Navidad, familia. Hanukkah, familia. todo dame mis dulces cuidado leo demasiada no. azúcar y no. ambos la sufriremos después a la cama niñas para que santa venga papá es muy temprano A no la cama niñas para que santa venga de nuestra parte oigan calcetas <risa> Una estación 128 con trampa de langostas 3. Sí. Navidad, Hanuka. ¿Y bien, quién va ganando? ¿Navidad, Hanuka? están iguales. ¿Cómo voy a tomar una decisión si están iguales? ¡Nikki! ¡Felices fiestas! pasen la tierra! ¡Adornen los corredores! Pero, ¿y si no tienen un corredor para decorar? Esta Navidad hemos venido al refugio de Hazelnut para el almuerzo de fiesta anual. Conmigo está el fundador del refugio, el Coronel Ozzy Delany. Coronel, ¿cómo consigue repartir tanta alegría durante las fiestas? Bueno, Sherry, no podríamos hacerlo sin la ayuda de los maravillosos voluntarios. Los decorados de Navidad son mejores que los del Hanukkah, pero los latkes son mejores que el pudín de moronga de la abuela, pero de Navidad. Recibí una estación 128 mientras de Hanukkah recibí calcetas. Ay, calcetas. ¿Qué no daría yo por un par de calcetas? Nikki, deja de servir eso y ayúdame, tengo que elegir hoy. Ay, ya deja de quejarte. Ocho días de obsequios de Hanukkah más una gran cantidad la mañana de Navidad. Creo que tu vida no es nada triste, querida amiga. ¡Entrega para Nicky Little! ¡Ay, al fin! ¡Vengan conmigo, pastelillos sabrosos! Disculpen, pero tengo que tomar un descanso. Entregar tanta alegría ya me cansó. Un donativo de pastelillos ha sido hecho a tu nombre para el Hospital Infantil de Hazelnut. ¡Feliz Navidad! Un donativo ha sido hecho a tu nombre para el Hospital Infantil. Un donativo ha sido hecho a tu nombre para el Hogar de Mimos. Un donativo ha sido hecho a tu nombre para... ¡¿A quién le importa?! No te preocupes, amigo. La fábrica va a abrir de nuevo. Toma, un pastelillo. Hola, Milo. Creí que te había sido. Ay, creo que podrás ayudarme. Se me acaba el tiempo. Oye, Pepper, ellos son Earl, Chester y Malik. Perdieron sus empleos cuando la fábrica de Malvavisco cerró y ahora están en quiebra. Hola. Sí, hola. ¿Cómo estás? Es un placer. ¿Qué querías mostrarme? Uh, uh, nada. Después vamos a ir a los videojuegos. ¿Vienes? Yo invito. Gracias, pero tengo que ir a casa. Fue un placer. En cuanto a sus empleos, ¿saben qué? ¡No se dejen! Elige. ¡Elige! ¡Elige! ¡Elige! Elige. Elige. Bien, ¿qué decidiste? Oh, oh, ¿Quién eres? Oh. ¡Hoy es el día! Oigan, me están volviendo loca. Ah, oh, por favor, no es tan difícil. Elige Hanukkah. Lo que mi flamígero amigo quiere decir es que elijas Navidad. ¡Hanukkah! ¡Navidad! La que sin muchos juegos, sin pinos secos, elige Hanukkah. No lo deje repetir, fa la, la la la la la la la navidad has de elegir, la la la la la la la la la que la, que es sin muchos muchos juegos, juegos, la la la la la la la la la la la la la la Las la la para la la la la la la la la la la Lo siento, amigos. No voy a elegir. ¿Estás ocupado? Yo iré a jugar golf con el Conejo de Pascua. ¿Quieres venir? Oh, bien. ¿Te divertiste en el refugio? Ajá. ¿Está papá? Sí, está jugando con Moose papá, un juego más. Ah, temo que tu anciano padre tuvo suficiente por hoy. Pepi, ¿juegas baloncesto? Papá colocó mi canasta nueva. Esperamos. ¿Ah? Tengo un anuncio que hacer. Escuchen. ¿De qué se trata? Mamá, papá, solo quiero decirles que adoro Hanukkah y adoro la Navidad. Pedirme que elija entre ellas sería como pedirme que elija entre ustedes dos o pedirles que elijan entre Moose y Steve. Ah. Así que tomé una gran decisión. ¡No voy a elegir! ¡Es grandioso! ¡Bien! Ah, es una idea maravillosa. Oh, eso me recuerda. Mamá finalmente decidió que se quedará con el doctor Washington. Oh, gracias al cielo. Me preocupé tanto cuando fue la obra de Peperán. ¿Quién pensó que se alteraría tanto por un ratón que puso bajo su silla? ¿Un ratón? Bueno, resultó ser una lata vacía de soda, pero mamá ha tenido dos médicos de cabecera durante mucho tiempo. Y cuando empezó a hiperventilar, no sabíamos a cuál llamar. Decidimos que este año finalmente tenía que elegir entre alguno de los dos. ¿Querían que la abuela eligiera? Uh -huh. ¿Te pasa algo, <ríe> Pepi? ¿Pepi? ¡Choc, una bolsa! Creo que está hiperventilando. Las fiestas no se tratan de obsequios o comidas o decorados, se tratan de la familia, y esa es la historia de lo que hice en las fiestas. Hoy hemos venido a hacer una historia de una persona joven muy especial, alguien que pasó todo el día de Navidad en el refugio ¡Ah! de Geisel, no te ayudando a los menos afortunados. Solo queremos decir que eres un ejemplo de lo bueno de los niños de hoy. loca Kamalani! <risa> Pero yo no entiendo. Solamente entregué canastas. ¿No le diste un pastelillo a un hombre en desgracia cuando estuviste ahí? Bueno, sí. Por tu generosidad, pero... has ganado un viaje a Hawái para ti y toda tu familia. No puedo creerlo. Quiero agradecer a mi madre, a mi padrastro Dirk, a mis amigos. En realidad, Sherry, hay alguien que merece esto más que yo. Es una persona maravillosa que pasó las fiestas ayudando a todos. ¿Quieres darme tu viaje ¿A mí? ¿Mencionamos que no es transferible? Pero Milo, me he portado muy mal contigo y tampoco he sido muy generosa. Cuando vi los obsequios que recibían los demás, quería esas calcetas. Pero en este momento me he dado cuenta de que tengo el mejor obsequio de todos. Un amigo como tú. Amigos no, Nikki. Somos familia. <risa> ¡Está bien! Viajarán los dos. Después de todo, son familia. También soy de la familia. Como dije, las fiestas son familiares. ¿Verdad? ¿Verdad? <laughs> <laughs> <laughs> <tú> ah. Mira! Ah, Así ah, ah, ah. ah, ah.